El doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Compartimos el reporte número 36 del Ministerio de Salud. A continuación, vamos a presentar un gráfico de la tasa de incidencia de COVID-19 comparativo con otros países y Bolivia. Quiero decir que la tasa de incidencia es aquella que mide el número de enfermos en relación a la población por cada 100.000 habitantes. Como podrán apreciar ustedes, el gráfico es muy representativo. En comparación con otros países, la afección de coronavirus a la población en Bolivia se encuentra por debajo de los países desarrollados y otros de la región, debido a que se realizaron acciones tempranas y oportunas, como ser el distanciamiento social y otros a nivel local. El éxito para disminuir los casos y evitar la propagación es la disciplina y el respeto a los demás. Compartimos hoy, 25 de abril, el reporte número 41 del Ministerio de Salud, con relación a la situación del COVID-19 en el país. Mostramos el número de enfermos por cada 100.000 habitantes comparado con otros países. En Bolivia se registran cinco enfermos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los países desarrollados, debido a que se realizaron acciones tempranas y oportunas. Vemos como ejemplo España con 419, Bélgica con 332, Suiza con 321 y nosotros con 5 por cada 100.000.